Luego de la actividad que realizó el pasado fin de semana la bancada danilista en San Francisco de Macorís El gobernador Juan Antigua Javier expresó lo siguiente Esa posición de, de, de oposición siempre, desacreditar y demeritar los esfuerzos que otros hacen, yo me entiendo De luego también entendemos que ellos deberían dedicarse a construir cosas Porque la verdad es que es muy fácil eh, criticar todo y no hacen nada yo pienso que ese discurso de, ya está desgastado y la verdad es que aquí hacen falta muchísimas cosas pero siempre faltarán cosas y por esa razón quizás los grupos que se dedican a criticar tendrían vigencia siempre, porque siempre hay cosas de hacer, pero realmente ellos saben que, que nosotros aquí en esta provincia el gobierno ha hecho construcciones y ha hecho escuelas y están haciendo obra importante, aquí se están invirtiendo ahora en estos mismos momentos más de 12 mil o 14 mil millones de pesos. También desmintió que se le pagara a las personas para que acudieran a dicha actividad. Bueno, yo no vi nómina ahí de pago de 200 pesos para nadie, pero de todas maneras, todo el mundo sabe en este país que las actividades ya cuestan dinero, que si usted va a hacer una actividad de, eh, ...ya la gasolina no está a tres pesos ni a 10 pesos el, el, el galón... ...la gasolina está a 250 pesos el galón... ...un vehículo para usted moverlo necesita eh, que se le dé su combustible... Y, y, ...pero yo no he visto pago para nadie ahí... ...yo no sé de dónde que ellos se sacan... ...bueno, tratar de, de, de, de desacreditar una, una iniciativa tan, tan, tan significativa... ...donde el pueblo... Eh, la, la provincia de Duarte se, mat, se manifestó eh, a favor de, de la gestión del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Eso fue una demostración eh, que no, no hay duda de que tenemos aquí una gran mayoría que apoya la gestión del de presidente de la República. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.